Con la realidad de las universidades de Tucumán, ¿no? Y qué es lo que sucede uh -huh. en este plano con la educación en la actualidad, porque también sí. comienzan las clases en lo que depende eh, de la universidad. Es por eso que, para conocer sobre la situación, es que vamos a darle la bienvenida una vez más a Ariel Osatinsky. Él representa a Dunt, es el secretario general, porque también se habla de un paro. Así que vamos ahí a, a estar charlando con él. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, comenzando esta semana y como siempre, ¿no? Uno dice muy bien, es como una frase sí, ahí sí. medio trillada cuando se habla de educación y en estos últimos días, Ariel, en distintos niveles y en distintas ocasiones estuvimos hablando y las noticias no terminan siendo del todo buenas. Y es así porque los distintos gobiernos, los distintos niveles, municipal, provincial, nacional son partidarios incondicionalmente del ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entonces claramente no tenemos el presupuesto, no tenemos los salarios, no tenemos los recursos para llevar adelante un normal desarrollo de las actividades académicas. En ese sentido, bueno, en las provincias todos los días se expresan problemas y malestar en distintas escuelas del interior de San Miguel de Tucumán y en el caso de nuestra universidad pasa exactamente lo mismo. No tenemos condiciones para poder desarrollar normalmente nuestras actividades. Eh, ¿Cuáles son esas condiciones, digo, además del salario y de otras cuestiones? Bueno, tiene que haber un incremento significativo del presupuesto. Hoy hacemos agua por todos lados. Uh -huh. No te Vos recorres talleres y laboratorios, por ejemplo, en facultades como bioquímica o en el Instituto Técnico de Aguilares o de acá de la de la de, de San Miguel Tucumán o u, u otras escuelas y vas a ver que no están los recursos o los elementos que se necesitan, vas a ver que muchas cátedras están cubiertas por uno o uno o dos docentes, uh -huh. lo cual es terrible porque vos te das cuenta que cátedra vos tendrás que tener un equipo docente y a veces un docente tiene que dar la teórica, la práctica, las consultas eh, entonces tiene que ver con un ahogo presupuestario que obviamente no es parte solo de este gobierno sino que viene también de los gobiernos anteriores, pero este gobierno no ha cambiado en absoluto sino que ha profundizado esta situación Ariel, eh, ¿pudiste hablar con, con el Ministro de Educación o el representante, alguien del Ministerio? Nuestros paritarios fueron el, el viernes este a las 18 horas a entregar lo que resolvió nuestro Congreso de Cona Histórica, que resolvió rechazar la propuesta de ellos porque la propuesta de ellos es realmente una vergüenza nos dan 2,8% para cerrar la paritaria del año pasado, pero en la paritaria del año pasado, para ellos, dura 15 meses, porque te hacen ir de enero del 2022 a marzo del 2023. En 15 meses en este país hubo 115, 120 eh, de inflación, 115, sí. 120% de aumento, sí. porque tenés 96 del año pasado más lo que subió de enero, febrero y marzo. ¿Y la oferta, Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y la oferta de cuánto fue, Ariel? No, no, la cuota la llegó a 96, pero en 14 cuotas. Entonces, para que se entienda bien, no es solo 15 a 20 puntos que perdés, claro. sino que, por ejemplo, entre enero y junio del 2022, todos los meses sube 5 a 7% los precios, pero a nosotros no nos dieron todos los meses un aumento, sino que nos dieron solamente una sola cuota de 13% cobrada en marzo, y la segunda cuota la hemos cobrado recién en julio. Entonces vos te das cuenta que cuando pasan los meses sin aumento, mientras que los precios suben, claramente tu salario está siendo deteriorado y ellos están desarrollando un ajuste brutal sobre nuestras espaldas. Bueno, la pregunta era si habían sido recibidos, era no solo por la parte paritaria, sino cuál es la excusa de que no haya presupuesto para las universidades. No, no, no, de no. eso todos lo saben. El gobierno de Alberto, de Cristina, además, está colocado en el campo del ajuste del Fondo Monetario Internacional, incondicionalmente. Por eso es que los salarios de los empleados estatales suben por detrás de la inflación, en eso consiste su política. Entonces, para este año, por ejemplo, ¿qué dijeron? 30% en tres cuotas. Marzo 16%, mayo 7% y junio 7% de aumento. ¿Qué hacemos en un país donde la inflación va a ser este año nuevamente 100%, 30% en tres cuotas? Estamos con salario de pobreza y pareciera para el gobierno que vamos a seguir así. Ariel, ¿cómo va a ser la jornada de hoy? Porque en teoría estaría este comienzo de clases, ¿cómo está previsto que, que suceda? Mira, hoy tenemos a la mañana una conferencia de prensa a las diez y media en el gremio donde vamos a explicar todas estas medidas y después a la tarde una reunión con delegados y comisión directiva donde ahí vamos a resolver las distintas actividades de protesta que vamos a hacer esta semana. En el marco de este nuevo inicio y semana de paro que se extiende hasta el 17 de marzo. Nosotros tenemos como Federación Nacional una instancia de evaluación que va a ser este jueves 16, donde veremos si hubo novedades, que, cómo está la, el, el, desarrollándose el plan de lucha y si el gobierno, digamos, tomó nota de esto, que yo creo que sí va a ser así, porque van a ver que en la mayoría de las universidades del país realmente va a estar paralizada. Este, puede ser que el gobierno tenga dos o tres dirigentes burocráticos, que son los que le firman la entrega salarial, que estén trabajando al pie del cañón, pero la mayoría tiene mucha bronca y mucha uh -huh. Bueno, y el tema de, de, de las escuelas que dependen de las universidades, ¿también van a estar como paradas con respecto a este reclamo? Están paradas con uh -huh. respecto al reclamo este y están paradas también porque no pueden arrancar porque no están en condiciones. Okay. Vayan a la escuela Sarmiento y fíjense cómo está, no han terminado las obras. Entonces, por otro lado, uno dice que tiene diligencia de parte de las autoridades, que no prevén las cosas con tiempo. No están dadas las condiciones para que arranquen las actividades. Ese relevamiento, porque una vez piensa, claro. ¿no? Las clases terminan en diciembre. Diciembre, mira, después se comienza en marzo. El relevamiento en el medio, que hay algo que falla en la comunicación, me parece, ¿no? Mira, te cuento algo y con eso sacas tus conclusiones. Nosotros en agosto del año pasado tuvimos una reunión con el rector Pagares. Le reclamamos en esa reunión, escucharon bien, a agosto del 2022 que la Comisión de Higiene y Seguridad no se estaba reuniendo. Nosotros somos parte de esta comisión, no convocan a las reuniones. El rector dijo que sí, que lo iba a solucionar. Estamos en marzo del 2023 y la Comisión Paritaria de Higiene y Seguridad sigue sin reunirse. Así estamos en la UNED. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil el comienzo de marzo. Hablábamos con vos en noviembre. Bueno, creo que hablábamos todo el año con, con vos. Vemos, pues, lamentablemente, lamentablemente el conflicto fue un, sí. algo que se mantuvo de manera constante. Exactamente. Y ahora estamos en marzo con la con, con un nuevo año y la misma lucha, ¿no? Sí, la misma lucha y el mismo desastre por parte de las gestiones. Cambian los rectores, pero sigue la misma política. Es un desastre, por donde uno lo mire. Sí, eh, Es difícil la situación Esperemos que sean escuchados Se va a llevar adelante entonces el paro Conferencia 10.30, dijiste, ¿no? 10.30 Así es, y sí. ojalá que bueno que cambien las cosas La verdad que nosotros ojalá. con estos salarios de pobreza no podemos vivir Ojalá Se trata como siempre, hacemos el, el cierre y la reflexión Ariel, se trata del futuro, nada mm. más y nada menos Así es, coincido, absolutamente te agradecemos como siempre la posibilidad de charlar, contás con nosotros para lo que haya que difundir y esperemos que en la próxima vuelta que nos volvamos Dios a encontrar quiere. haya alguna resolución, solución, como quieran llamarle, pero que sea a favor de la educación. Así es, muchas gracias a ustedes, claramente sin salarios dignos no puede haber educación y estamos en esa lucha. Gracias Ariel. Gracias a ustedes.